con 3 Amigos, no les puedo ocultar que soy nerviosiño. Nuestro fútbol es lo más bonito que hay en el planeta y solo quiero que tenga un buen rendimiento. Entendemos, Brasil. No. Nosotros no nos veremos inferiores frente a todo el norte de América y al resto del mundo. ¿No lo ven, amigos? Todos nosotros hacemos parte del torneo pionero de las grandes competiciones del planeta. A lo largo de los años le hemos dado buen nombre a ese deporte que une a muchas personas. Y aunque algunos sean más grandes en esto que otros, así su tamaño no lo demuestre. Todos somos sudamericanos y tenemos un talento magnífico con el balón. Ya seas venezolano, peruano o, bueno, no tengas muchos títulos en tu estante. Si le pones pasión y no te rindes, llegarás lejos. Muy lejos. Así que muchachos, ¿qué queremos? ¡La bola! Y con ella, ¿qué queremos? ¿Tú qué dices Argentina? ¿Por el sur? <ríe> Por el sur Ánimo, che, sí se puede Ahora vámonos alistando Que la copa se quede en Sudamérica